Cordial Salud, estimados aprendices, eh, yo creo que ya lo del correo Gmail ya quedó resuelto, ¿sí o sí. qué? Ahora necesitamos solucionar otro inconveniente, hay personas, hay aprendices que hoy en día todavía no saben ingresar a Senasofía y Senasofía es fundamental para nosotros, ¿listo? Porque sí, es importante para nosotros, ¿hay que encontramos? Encontramos la información del estudiante, los canales de los planes de estudio, todo. los diseños curriculares encontramos la plataforma por donde hemos trabajar, cierto, encontramos los certificados, que si yo, por eso todo lo encontramos ahí, entonces la plataforma es fundamental. ¿Cómo hacemos para ingresar? A ver, háganlo usted mismo. Yo quiero ver. Sí. Dele clic allá, dele clic ahí y dele Cena Eso ahí me ahí apareció, un segundito. Voy a dar aquí para que la gente se acuerde. De, de, hay que editar CenasofiaPlus.edu.co. Listo. A ver, y ahí pulsamos Enter. Y bueno, siempre, normalmente, les aparece esa pantallita, ¿no? Es como un mensaje, es algo muy importante. Son mensajes que nos están entregando del Sena. Entonces, para poder cerrarlo, simplemente nos vamos a ir aquí a la derecha y le damos clic en esa X que dice Cerrar Imagen, ¿sí? Mm -hmm. Bueno, bajemos un poquito, Nicolás, si es tan amable. Y dale clic en Ingresar. Listo. Eso, muy Bien. Y ahora dijiste su usuario y contraseña. ¿Sí se acuerda del usuario y contraseña, cierto? ¿sí? Es del usuario. ¿Cómo así? ¿Cuál es el usuario suyo? Mi, mi número de cédula. Su documento de identidad. ¿Y la contraseña? No, se me olvida. No, pero ¿cómo es posible? Ah, no le digo. <risa> bueno, vamos a enseñarle a las personas cuando se les olvida la contraseña. Entonces, mire, aquí en esta parte podemos ver la opción que dice olvidé mi contraseña. ¿Sí lo ves acá? Y acá sí. dice olvidé mi contraseña, ¿cierto? Dale clic ahí, Nicolás, no hace el favor. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ahora el sistema nos va a pedir unos datos para que nosotros podamos recuperarlo, ¿cierto? Sí. Entonces, por favor, ingresale el número de documento de identidad, dice que es cédula, ¿sí? Sí, sí, la sí, sí cédula La cédula, listo. Bien. Y si no, habría que escoger arriba, dale clic en la punta de flecha arriba, ya aparecen diferentes opciones, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, número de identidad. bueno, todas esas opciones son las que podemos colocar, ¿cierto? Sí. Dependiendo del documento que tengamos. Dale clic ahí en cédula de ciudadanía, ya tenemos ahora el número de documento. No le el número de documento, ¿no? No, no, señor. Ah, bueno. Ah, y entonces le vamos a dar clic, un segundito, ubícalo ahí en restablecer la contraseña. ¿Listo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, dale clic ahí en restablecer la contraseña. Muy bien. El sistema nos indica, miremos acá el mensaje que nos está dando, nos indica que a su correo, Nicolás, no sé cómo se llama, ¿cierto? El sí. arroba con Hotmail, ahí le llegó un correo. Vamos a verificar si en realidad le llegó el correo. Por favor, creo que ya tiene ese correo abierto arriba. Muy bien. Vamos a mirar. Actualicémoslo. Eso, muy bien. Ahí le ubica el botón en actualizar para que los compañeros, Eso, esa opción de la flechita, ese es actualizar. Muy bien. Vayamos a spam a ver de pronto si está en spam. Ya, ya aprendimos que a veces nos llegan las cosas al spam. Precisamente nos llegó unos mensajes al spam. Bueno, no. Volvamos otra vez arriba. Recibidos. No ha llegado. Vamos a volver otra vez a, a Sena Sofía. Eso muy bien. El proceso de residencia ya no ha sido exitoso en los próximos minutos le enviaremos, bueno toca que esperar unos minuticos, nos dice que, que esperemos un momentico porque, porque de pronto nos va a llegar el correo, mientras tanto les quiero comentar, hay personas que cuando se inscribieron los escribieron con otro correo que ni siquiera saben cuál es el correo de ellos, ¿listo? entonces por favor si usted se le olvidó el correo, si ese correo no es, por favor le da click acá en la opción de cambiar correo para acá en el proceso, pero para cambiar el correo tenemos que tener unos datos de nuestro documento de identidad y eso. Entonces, fundamental de esa información, mira ya apareció, listo, ya apareció el, el mensaje, dice cena Sofía restablecimiento de clave, dale clic ahí, a ver. muy bien, entonces ahí nos dice, usted ha solicitado el restablecimiento de su contraseña, para ingresar una contraseña haga clic en el siguiente enlace, por favor, eh, Nicolás, dale clic ahí en el enlace, muy bien, perfecto, Bueno, Nicolás, precisamente en este momento ya tenemos la opción, entonces nos dice que coloquemos una nueva contraseña, ojalá que coloque una que no se le va a olvidar, ¿no? A ver, dale clic ahí. Bueno Nicolás, precisamente ahorita ya apareció de nuevo la opción, eh, apareció Sena Sofía y nos está solicitando una nueva contraseña, por favor coloque una que no se le va a olvidar, ¿no? Bueno, la ahí, a ver. Le vamos a cambiar contraseña. Venga, eh, Tim, Nicolás, es importante decirle a los, a los compañeros que miren las contraseñas que van a manejar, porque, por ejemplo, una vez un, un aprendiz dijo: voy a colocarle la contraseña triple slash slash signo de admiración, signo de interrogación, punto, punto, me fui, ¿cierto? Esta vaina parece la clave para <mmway> desactivar una bomba. Si ¿Sí estamos, no se va a acordar ninguna, o coloque su número de teléfono, eh, algo que se que, que recuerde, pero algo que sea fácil de manejar, ¿listo? Bueno, dale clic en cambiar contraseña, muy bien, ¿listo? Ya terminamos, ¿qué tal? ¿Muy complicado? No, tengo el inicio a ver, vamos a volver a hacer el proceso, entonces vamos a darle clic arriba en la X para cerrar esa imagen. Vamos hacia abajo un poco, muy bien, vamos a darle clic en ingresar, listo Nicolás entonces el documento, el suyo, y ahora la contraseña que usted colocó, ojalá no se le haya olvidado, no, no. ya perdemos todo el video. A ver, yes. ingresar. Vamos a ver si no nos hace quedar mal. listo perfecto Nicolás entonces ya aprendimos a cómo ingresar a Sofía. ¿listo? Sí. invitamos a todos nuestros aprendices recuerden si tienen un problema con la contraseña si no han podido ingresar si trataron de recuperar la contraseña y no lo han podido hacer no hay disculpa los teléfonos que aparecen a continuación y el link del acceso a nuestro call center le permitirá que una asesoría permanente por favor no olvide comuníquese al teléfono y con mucho gusto le vamos a brindar su atención Muchas gracias.